El expresidente presidente Vázquez, ya precandidato y en campaña electoral, en estos últimos días, a través de diferentes instancias, actos, eh, ha demostrado que su campaña va a ser una campaña gobernada por la soberbia. Ha empezado con ridiculeces, imitando a otros precandidatos, bajando el nivel de lo que tiene que ser una campaña electoral, a la altura del Uruguay, como siempre ha sido el Uruguay, en sus niveles de debate público. Más allá de eso, que es una anécdota y que debe quedar en el olvido, se refirió a la educación y se refirió a la inseguridad. Y no lo hace desde una lógica de reconocer el problema que tenemos en esos dos grandes ámbitos de la vida nacional. Lo hace, en cambio, ofendiendo, y negando la realidad. Parece que viviera en otro país. Habla de la sensación térmica de inseguridad. Volvió ese término instalado en su gobierno por el entonces ministro José Díaz, que él mantuvo hasta el último momento. Volvió con esa soberbia a negar la inseguridad. Claro, para alguien que vive en una mansión, como vive él y con las custodias que él tiene, podrá sentirse muy seguro. Pero que le diga y que le explique a los ciudadanos que han vivido la inseguridad en carne propia, que han perdido familiares directos a manos de la delincuencia, que le explique que el Uruguay es el país más seguro de América del Sur y del Caribe. Nosotros que estamos aquí lo que queremos y debemos darle a la sociedad es seguridad. Relativizar las cifras, mentir, porque ha dicho cifras que no son respecto a los delitos, ha dicho cifras que no son respecto a los menores, y afirmar que además va a mantener al ministro Bonomi en el cargo, demuestra obviamente una insensibilidad muy grande para un tema tan importante y tan delicado como la inseguridad ha invitado a Vázquez a confrontar sobre este tema, sobre el tema de la seguridad y sobre el tema de la educación, que entonces aguante la toma y cuando el resto de los candidatos, como así lo han manifestado, le solicite sentarse en una mesa públicamente y discutir sobre seguridad y educación, no es grima que va primero a en las encuestas y que por eso no debate. Necesitamos realmente... Tener debates serios, debates contundentes, que demuestren lo que se vive en nuestro país. En estos ámbitos, en la seguridad y la educación, problemas graves. Problemas que tenemos que solucionar entre todos, problemas que la sociedad está viviendo. No se arreglan burlándose de otros candidatos, ni negando la realidad. Hasta la próxima.